Buenas tardes, mi nombre es Emily Durán, vengo de Venezuela, tengo 32 años y llegué a España hace aproximadamente dos años. El propósito de este video es brindarles algunos tips basados en mi experiencia de cómo conseguir trabajo sin documentos y bueno también válido para aquellos que tienen documentos. Eh, bueno, mi primera recomendación eh, que yo no, no, no la tomé por eso se los digo fue uno de los errores que cometí al llegar aquí a España eh, fue no administrar bien el poco dinero que traía eh, al llegar aquí a España eh, no tenemos no estamos familiarizados con la moneda ni, ni sabemos muy bien ni conocemos muy bien la relación de del dinero que tenemos con, con el coste y se nos hace fácil gastar, comprar y gastar y ya cuando Ves algunos días, o so, semanas o meses después, no has conseguido trabajo y te estás quedando sin, sin ahorros. Entonces, yo creo que lo primero es administrar muy, pero muy bien el poco dinero que traemos. Lo segundo que yo recomiendo es empezar a conocer personas, eh, amigos del familiar o de la amiga o del conocido este, con, por el cual llegaste aquí a España. Eh, empezar a, a eh, ir a iglesias, a las iglesias católicas, a Caritas, hablar con el sacerdote, ellos te brindan mucha ayuda, incluso especialistas sí, sí en situaciones difíciles te, te hacen ayudas hasta con mercados y todo esto, pero empezar a conocer personas porque... Al igual que en nuestros países, aquí en España también se valora mucho eh, el contacto o la recomendación. O sea, con papeles o sin papeles se valora muchísimo. Entonces es muy importante empezar a conocer personas, hacer amistades, ya que aquí a medida que va pasando el tiempo las personas siempre quieren mejoras laborales, o sea, buscarse mejores trabajos, entonces van a dejar uno o saben de alguien que va a dejar uno y que bueno te pueden recomendar o que lo pueden dejar a ti. Entonces yo les recomiendo empezar a hacer amistades, empezar a relacionarse este, con los vecinos, con los amigos, con las personas de la iglesia a la religión a la que pertenece, con los, si tienes hijos con los, con los padres de los compañeritos de tu hijo etcétera eh, otra recomendación, aquí hay muchas páginas o aplicaciones eh, que, que son muy útiles para conseguir trabajo las más utilizadas son Wallapop y Mil Anuncios allí tú ofreces tus servicios bien sea para cuidar personas mayores, para cuidar niños para horas de limpieza eh, incluso para vender tartas o algo de repostería que se te dé bien entonces yo les recomiendo eh, suscribirse o descargarse esas aplicaciones y, a, y actualizarlas porque a mí no me funcionó pero tengo muchísimas amigas que les funcionó de maravilla este, llegó un momento en que ya tuvieron que tuvieron que eh, eh, quitar el anuncio de la aplicación porque ya estaban copadas de de trabajo bueno, qué otra recomendación que les puedo dar eh, hay muchas asociaciones, ONG parroquias que manejan bolsas de empleo o te dan herramientas para, para buscar empleo que son muy útiles yo recomiendo ir allá cuando alguien te diga, mira, ve a tal parte que allá te ayuden a buscar trabajo, o habla con fulanito de tal, o habla con menganito, no dudes en hacerlo, porque siempre si no es por una vía o por otra, eh, siempre consigues algo. No es rápido, no es fácil, pero es lo que les digo, tienen que agotar todas las vías posibles, probar todas las posibilidades que les brinda, porque en algún momento, alguna de ellas, pues, funcionará. Y bueno, este persistir, persistir, no perder la fe y, y mantenerse constante en la búsqueda porque sí si es verdad que a veces cuando pasa el tiempo y ves que no consigues nada pues tiendes a, a decaer, a ponerte triste, pero siempre algo, siempre algo sale lo importante es no desistir, muchas gracias